Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Se medio para el demonio, ¿no? Parece que estamos Bueno, chicos, eh, les traigo... Les traigo esta replay porque muchos de los chicos que empiezan a jugar el otro día... Justo me está dando un rayo de sol en el medio de la cara, no sé si lo ven. Son las 8.30 de la mañana, chicos. Eh, bueno, lo que les decía, eh, les traigo este video porque hay chicos que están comenzando a jugar, el otro día creo que es Gabriel LR me parece, o Michael LR, perdón, no me acuerdo, perdón eh, Pasa que fue como una semana, porque yo hice un video de, de, de los tier 10 y demás, y me pidió, pero hace video para los de tier 4, 5, 6, eh, Gabriel creo que era y bueno, acá les traigo una, una replay en la cual nos dan... sacamos la maestría. ¿Y por qué traigo esta replay? Porque es sobre un tancazo. me preguntan, che, Nando, ¿qué tanque me compro de Tier 6? Tengo unas monedillas de oro, tengo unos pesillos, unos dolarcillos, unos pesos chilenos, unos bolivianos, unos guaraníes, unos... No sé, la moneda de tu país. Lo que tengas, brother. Pero la cuestión es que tenés eso tenés eh, un poquito de cáscara, y, y decís, che loco, ¿qué hago? Yo la verdad que les recomiendo este tanque, ¿por qué? También si tenés pensado jugar escaramuzas, empezaste hace poco el juego y tenés ganas de tener un tier 6, o no hace tan poco que empezaste, pero no sabes qué tanque comprarte o qué tanque sacar. Bueno, el T-34-85 y el, el M en particular, que es el Premium, tienen una particularidad, que es que... Es un poquito más duro que su hermano de línea eh, Pero a su vez también tiene un poquito menos eh, de movilidad Pero como tanque premium esto es una... Es que es, está repasado, sinceramente está muy muy bien el tanque Y, y ahora se los quería mostrar justamente Jugamos recién una, una... Una party Y dije bueno voy a jugar una partida para mostrar a los chicos Cómo se tiene que jugar este tanque Cómo poder hacer daño también en una partida aleatoria eh, Cómo ir pudiendo jugar esos tier 6 Digamos, mi recomendación es no mandarse tanto a saco Tanto a la muerte misma, digamos, ¿no? Acá sacamos la, el AS, nos dieron la maestría eh, Disparar a matar, nos dieron tirador experto Nos dieron maestro tirador, nos dieron duelista Nos dieron rompehuesos Nos dieron medalla de Dumitru Porque eh, me fui a buscarla y Hice la gran ligero, hice la del spotter Tanquista Franco tirador eh, a una batalla al menos de 300 metros... Eh, nos dieron gran calibre... Y nos dieron... haz de la batalla... Hemos sacado unos 3.800... Unos 4.000 de daños básicamente... Con 6 kills... La verdad que no está nada mal... Casi 4.000 de daños para un tier 6... 4.000 de daño. Incluso está muy bien para una partida de tier 10... Bueno... Por eso mismo chicos... Vamos a meternos de lleno en la replay... Así le muestro... Algunas cosillas que quiero, no voy a decir enseñar porque no soy quien para enseñar, no tengo la capacidad para enseñar, pero sí quiero por lo menos mostrarles eh, qué, qué pueden hacer con el tanque y cómo jugarlo para poder sacarle el mayor rendimiento, el mayor jugo posible, podríamos decirlo así también. Vamos al campo de batalla. Bueno, chicuelos, chicuelos queridos, aquí estamos entonces. Batalla del 85M de Nando Capo, de la Nando Army Clan. Bueno chicos, a ver. Acá estamos con el 85M, bien. Eh, de paso le voy a ir diciendo algunas características del tanque en sí, cómo lo tengo equipado yo. Yo lo tengo con la ventilación mejorada, podríamos decirlo. Que, que mejora un poquito más las capacidades de tu tanque. Lo tengo con ópticas. Y lo tengo con barra de carga, bien Elijo esta posición Porque por lo general Muchas veces pasa que los pesados Teniendo en cuenta que hay un TOG eh, Un kb 2 por ahí A veces intentan subir por abajo Y eso no siempre es del todo eh, Recomendable, podríamos decirlo, bien Entonces eh, A veces traten de ponerse ahí Más o menos atrás, viendo a ver qué onda pispeando Dense un poquito el tiempo para pensar la partida, por dónde se está desarrollando, por dónde se está dando. Ellos se mandaron todos por arriba y nosotros tenemos solamente arriba dos. Y un ligero que ese T-52 en cualquier momento está, va a morir seguramente. Bien. Eh, ¿Qué más les puedo decir el tanque? Esperen que aquí saqué algunas capturas. Bueno, tenemos un daño promedio por disparo de 180, Bien. Eh, la penetración es de 144 y 194 con APCR, si no mal recuerdo. De... A ver, para que te diga bien. Yo casi que lo llevo full APCR. 194, exactamente el daño es de 180. La explosiva penetra unos 44. Casi que no hace falta tirar explosiva realmente. Eh, salvo que quieras asegurar una kill, ponele. Eh, fíjense que el T-52 ya está muerto. No hagan eso chicos de, de, de subir a la colina porque sí, en las helatorias... Salvo que estés jugando en pelotón con otro amigo o con otro compañero o con dos más Y suben los tres a la colina, bueno, eso es una cosa O que sabes que te van a dar cobertura Si no, no subas tontamente porque es que te van a hacer pollo, man Te van a hacer pollo literal Así, fíjate lo que le pasó al T-52 eh, Así de sencillo es que lo, lo mataron Bueno, eh, ¿qué podemos decir? La recarga la tengo en 4.07 segundos Fíjense que aquí nos ponemos, aquí detrás, sabemos que el TOC es una bolsa de puntos eh, y hay que farmear ese daño, cueste lo que cueste. Bien, hay que hacer, tiene 689, hay que empezar a pegar. Tenemos la desgracia, la mala suerte de no poder pegar esos tiros, si no tranquilamente hubiésemos pasado los 4000 y pico de daño en la partida al final. Tenemos un DPM de 2653, al final aparece una SU-100. Es lo que le dije, muchos vehículos torpes se ponen aquí y tratan de, de, de hacer daño, pero es que realmente eh, no sería el mejor lugar para una suciene ahí. Porque no tenés, fíjense lo tosco que es, lo torpe que es, lo mal que la pasa. El ligero mmm, no estaba bien puesto el type ahí, tal vez sí es poteando, pero estaría bueno que, sabiendo que tenés cañones como un TOG, que te va a penetrar un KB2, una suciene, no sería el mejor lugar para ese tanque. Fíjense qué pasa acá, veo que el 85M rival se quiere comer a nuestro HT y al KB-2R Y yo qué hago, me quedo paradito atrás viendo Y mientras me potean agarro y me curo con la piedra, bien Teniendo en cuenta que hay tres artillerías chicos Hay que tener mucho mucho cuidado Tiro el arbolito, el BK30 se, se manda ahí eh, no puedo creer lo malo que es este equipo, dice Alpa Tankers. No, no sé quién es. Nos barrió todos. No pasa nada, bro. Tranquilo. Tranquilo, pollo. Eh, tenemos un blindaje de chasis de 75 frontal y en la torreta tenemos 90. Lo que va a hacer que a veces digamos, tengamos un... Traté de traquearlo ahí, pero me costó... No pude, no pude realmente. El KB2 que está obsesionado con el otro. Ahí se come un tiro. Y fíjense que estamos recargando en la nada misma, en 4 segundos. Seguimos tirando en la torreta. Ahí va, perfecto. Excelente, le hacemos un enorme daño a ese cabello si quedó básicamente a un tiro, ¿bien? Tenemos una potencia específica de 15 con 37, chicos. Lo que no está nada mal, pero tampoco es... El tanque más rápido del mundo, bien. Lo van a, van a notar a veces que, está, que es un poco lentorro, así como medio pesadete. Bueno, es por el blindaje que tiene dentro de todo. Tiene un blindaje inclinado, bien puesto. 90 y 75 está muy bien para un tier 6. Eh, a pesar de que con APCR te van a penetrar seguramente. Ahí el TOC. Trata de pasar de costado, de laterales. que nunca hagas eso con un toc, un tanque tan lento, tan tosco. Eh, obviamente vas a hacer carne de cañón. Ahí pensé en ir arriba, pero dije. No, no, no, porque arriba hay muchos. Mejor me voy a buscar este de acá, 30. Después lo que tiene que ver con camuflaje: tenemos en total unos 29,81 de camuflaje en, eh, con el vehículo inmóvil, casi un 30% con el vehículo inmóvil, y unos 23,08 eh, con el vehículo en movimiento. ¿ven? O sea, no está mal, no está mal el camo tampoco. Busqué al 30,01 de. No lo pude ubicar, y entonces, ¿qué pasa? Dije, mmm, qué rico. Hay tres artis. <ríe> Me voy a buscarlas. Goldspot spot, Challenger. Lo bardean al Challenger ahí. No sé por qué. ¿Qué quieren que haga un Challenger? Es, es un caza, brother. Está bien lo que está haciendo. Es un cazatanque. Tiene que estar atrás casa tanqueando Bueno, ahí tengo a la Lorraine. Tiramos un tiro. Eh... solo tiro que fallo. Ya dejo de verla. Fíjense la detección que tenemos, que a esta distancia podemos ver casi cualquier cosa. Creo que incluso tenemos mejor visión que un enemigo de tier 7 y a veces incluso de tier 8. Eh, alcance de visión 463 metros, chicos. Fíjense que nosotros no somos ni espoteados. Ahí tiramos. Ahí recién me detecta la Arty. La S-51, medalla de pascuche nos dieron ya. Y como soy espoteado me voy a buscar la M44 Tiro, cierro artícula, fuego. No pensé que me estaba mirando a mí porque la vi muy angulada Pero bueno, me la puse igual Nos dieron luchador eh, No gasto no gasto el kit de reparación Eso es importante también chicos Ya llevamos un win 8 de 10.154 Tengan en cuenta eso Que no, si pueden evitar gastar el kit de reparación a veces Evítenlo eh, no es un tema menor. Eh, a veces te va a salvar porque, por ejemplo, ahora yo tengo que enfrentarme con los que vienen acá. ¿Y qué pasa? Eh, si alguno me traquea, yo ya estoy en el horno, estoy jugadísimo porque no tengo más el kit. Pero sin embargo, como no lo gasté recién, lo voy a poder utilizar después. Entonces, fíjense eso. Eh, traten de pensar las partidas, traten de ir analizando. No se manden a saco, no se manden a solo ahí a, a, a la muerte, a... a Quiero comer tiro y pego, pego un tirito. Como un tiro y pego un tiro. Traten de sacar el jugo a las partidas. Llegamos a 3.140. Eh, yo me meto a propósito en la captura. Trato de explicar todo lo que hago para que... Por si tienen alguna duda, yo que sé, no sé. Para tratar de... de, de ya les digo, no de enseñar porque no soy quien. Pero por lo menos tratar de dar una mini guía. A Cantier 6. Trato de llamar la atención de los enemigos metiéndome a la captura para que vengan a buscarme, para que se interesen en mí y para yo hacer más daño también, ¿bien? Eh, no me interesa que, que vayan a buscar las artis y yo quedándome acá o capturar simplemente. Si yo me quedo en la captura simplemente, el T71 es un ligero, me va a ver desde allá. El AMX-12T me va a ver... ahí está, ahí está, claro que sí. Entonces, yo llamo la atención, lamentablemente el KB2. Eh, como siempre le digo, traten de buscar. Pasa que lo agarró mal lo agarró mal parado. No se esperaba que el T71DA venga por ese lado. Este es uno de los mejores ligeros, podría decir, de Tier 7, por lo menos, o de los más divertidos. Ahí está el 12T y el ARL 44. Que quiere irse, quiere irse. Tú ven pa' aquí. Tú te me vienes pa' aquí, brother Pero claro que sí, Bebote Qué rico ese RL Me spotean y estoy rodeado por el T71 Que seguro me va a venir a buscar primero Porque es el que estaba más cerca Me va a venir a saco Y el 12T Yo no sé para dónde mirar, sinceramente Estoy mirando para ambos lados Y ahí está, ojo, el apoyo Mira cómo gira ese T71 mamita. Ah, ahí le metemos un tirillo Es que no Mirá que intenté chocarlo Pero no, no hay manera Es imposible, chaval. Ahí nos descarga su, su, su, su, su charger, su cargador. Tiro nos dieron Warrior luchador. Ese tiro con toda el RNG del mundo y toda la suerte del universo y de la galaxia. Porque si no es que no lo matamos. Quedamos a 24 de vida, chicos. Pero nos sacamos de encima. Al T71. 3889 de, damage, de daño, chicos. Eh, creo que sinceramente os lo digo no sé si se puede hacer más eh, creo que podría haber hecho un poquito más tal vez por ahí eh, yendo por otro lado pero es que ya habíamos quedado acá, matamos a la RL tuvimos 6 kills eh, por lo menos acá en acantilado eh, creo que estuvo bien jugada creo que estuvo bien jugada eh, si se fijan después nosotros hicimos 3.800 y el que nos sigue en daño hizo 1.200 eh, algo así más o menos, pero no. Andaba por ahí. Entonces, nada. Consejos para usar un tanque así medio en tier 6. Eh, cuando ves tier 7, si hay que tener un poco de cuidado. Bueno, jugalo en una segunda línea. No te mandes a saco, no te mandes al solo Tampoco te quedes campeando en base. Fíjense que nosotros, en cuanto vimos que más o menos estaba despejada nuestra zona, agarré y avancé. No me quedé campeando en K1, en mi base. O donde estaba al principio en H1, más o menos. Entonces agarré, limpiamos la zona, fui a buscar al BK ese, el, el ligerito, el mediano que estaba por ahí. El 01S, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, es el 3001D, y que estaba por ahí abajo al principio. Y bueno, no lo encontré, seguí de largo porque había tres artillerías. Pero yo estoy pensando que había tres artillerías. 15.310 de Winocho nos han dado. Y nada, chicos, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa en la que yo pueda serles útil, eh, me encantaría. Déjenme en los comentarios. Espero que, nada, que les sirva, que les sirva y que los motive a hacer mejores partidillas si es que se lo proponen. Por supuesto, claro que sí. Suscríbanse, dejen ese like. Síganme en las redes sociales, por supuesto, y abajo tienen los links de donación si tienen ganas de colaborar con el canal. Muchas gracias chicos, eh, que tengan un hermoso domingo y nos vemos en la próxima. Chau chau.